Es parte de nuestro compromiso público como universidad el aportar en aquellos temas que plantean cuestionamientos y nuevos desafíos a la sociedad como son estos casos, en este caso los neuroderechos. Entonces lo que queremos nosotros es añadir cinco derechos humanos nuevos que protejan a la humanidad de los abusos de estas neurotecnologías y de la inteligencia artificial. Primero ese es el derecho a la, a la privacidad mental, los neurodatos, los datos ...con los cuales están escritos lo que somos. Los otros derechos, el derecho a la identidad, es el derecho, un derecho parecido a la agencia. Esto tiene que ver con el concepto del yo, de la, la personalidad, la identidad personal. El otro, el otro derecho eh, del que, que creemos que es muy importante es el acceso a las técnicas de aumentación cognitiva. Y el último derecho tiene que ver el derecho a la protección contra sesgos y discriminación... Porque estas tecnologías de inteligencia artificial, estos algoritmos tienen muchas veces sesgos ocultos, intrínsecos, que los propios ingenieros que las, las fabrican no son conscientes de ellos. Y surgen después y luego te das cuenta que discriminan contra grupos sociales determinados, las minorías, las mujeres, etc.